Carpo radial Que se va a insertar acá en la tuberosidad metacarpiana okay. Y llega A hacer este movimiento Como su nombre lo indica Aumenta el ángulo interno de la articulación del carpo ¿Es Flexores carpo por radial, radial Extensores por lateral Caudal Al extensor carpo radial Mira que está el siguiente Este Ambos 55 uh -huh. sí, Este Este Ah el de 100 Háganle este, este se llama extensor digital común Entonces el primero, el más anterior El más anterior, este Aquí estaba hablando Extensor carporadial Y el que sigue hacia caudal Extensor, extensor digital común. común El que sigue el caudal es este, mírelo Se llama extensor digital lateral Ese que está acá 46, extensor Literal, lateral, lateral, lateral, lateral. lateral, otra vez, 55, extensor carpo radial, radial, el siguiente, extensor Literal, digital común, común, común. común, el siguiente, extensor Literal. digital lateral. lateral, y este que está atrás, en algunos libros lo llaman disque extensor, pero mire que como está caudal al eje, cuando se contrae, flexiona, entonces para evitar la contradicción, lo vamos a llamar solo cubital lateral, este que está acá, cubital lateral Entonces repetimos los cuatro Miren que ya va como por tercera o cuarta vez El más anterior por lateral en el antebrazo Extensor, este extensor carpo, radial. Carp radial. radial El siguiente digital, digital, Extensor, digital, digital común El tercero, chiquito Extensor, extensor lateral, lateral. lateral Y este, cubital, y lateral, lateral. ¿Y ¿Se acuerda que había uno chiquito acá que llamaban extensor oblicuo del carpo? aquí está, ¿no se acuerdan? Entonces viene acá mírelo este que está acá, no hasta abajo no vimos, hasta abajo no vimos hasta abajo solo vimos los de arriba pero le tenemos que agregar algo este se llama extensor oblicuo del carpo entonces ubíquese en